<risa> o sea, más culpables que nada. ¡Qué horrible! <risa> ¿Has hecho alguna vez Sexting? <risa> Amores, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy Laura Tomón. Para los que todavía se siguen suscribiendo, bueno, los invito a que se suscriban aquí abajo. Hoy tenemos una invitada <risa> de lujo. Mi Ari Gutiérrez vino hacia mi hotel porque grabamos un video en el canal de YouTube de ella. Tienen que ir ya mismo a verlo. Está buenísimo porque hablamos de cómo nos conocimos, hace cuánto somos amigas. Y la verdad, este momento... Lo queríamos vivir hace mucho Porque las dos hemos estado tan ocupadas Ay. Y ahorita lo logramos Y en verdad quedó tan yes, chévere el video Tienen que ir al canal de YouTube Va a ser muy bueno Ariadna, Ariadna Gutiérrez, mi nombre Ariadna Gutiérrez Y van a ver que van a disfrutar ese video muchísimo Bueno, amores, aprovechando que la señorita No está en ningún reinado <ríe> Y puede responder diferentes preguntas ahora ¡Oh, Dios vamos mío! Vamos a hacer el tag de inocente o culpable. O o o. Eres oh, inocente oh, oh, o culpable. Ambas. Tengo acá 10 preguntas okay. y tú me tienes que decir si eres culpable. Tengo que preocuparme por estas preguntas. Inocente. O inocente. Si o eres sea, culpable, tengo que estar preocupada. Pues, okay, no tienes que estar preocupada si no has hecho nada, porque si okay, tengo culpable. que dar explicaciones. Si soy culpable, tiene, exacto. <risa> tienes que dar explicaciones. Si es culpable. No, okay, okay, okay. Y si no, pues no. Okay. Eres inocente. ¿Y soy ¿Y tío? Tío? no importa. Angelito. All right, baby, estás lista. All right, to ride, baby. Pregunta número uno para Ariana Gutiérrez. Bueno, yo también respondo. Tú también. Ah, así. bueno, perfecto. Sí, sí, sí, bien. Okay. ¿Te han robado algo alguna vez? No me acuerdo qué, pero seguramente sí. Entonces, es culpable, pero no me acuerdo. ¿También? <risa> chocala, chocala. Ay no, qué horrible. No, en verdad somos un mal ejemplo, ahora no hagan esto en casa. No, yo en verdad soy no culpable porque yo cuando era chiquita eh, me robé, me acuerdo, pues sin querer porque no sabía que era robar y que era llevarse algo sin permiso. Me robé de un supermercado un encendedor y no sé por qué. Uf, ¿what? Me pareció bonito. Y te lo cogí. Chiquita. Y lo cogí, pero yo chiquita. Y después no, no, no, cuando entré al carro, no, mi mamá me lo vio. ¿Qué? Mira, la ¿cómo así? ¿Qué tienes me... un encendedor en sí. ¿No? Ok, yo sí he robado, ya me acordé. A mis hermanas. Ajá. Ah, cuando ah. era chiquita, les robaba el maquillaje y la ah. ropa. ¡Uy! ¡Uy! Ay, y me las la llevaba hermana, al colegio. Me la llevaba al colegio. Y, ¿Es verdad? Y se las mostraba a mis amigas. Como que toma, coge lo que quieras, coge lo que quieras. Y no era nada mío, era de mis hermanas. No, no. Ay, era de mí. Era cleptomana. de maquillaje. Para que la vean. Acá mostrando sus true colors. Uh -huh. Ok, bebé. ¿Has hecho alguna vez sexting? Oh my god. Oh my god. Six. Sí. Esto es apto para maíz. Ok, sexting, ok Qué pena, pero uno por favor. cuando está enamorado Uno a veces, pues bueno, pasa sí, Si sale algo natural, sí. Hablo, pero nunca manden fotos No, nunca Nunca manden nunca, fotos, nunca. por favor buen Todo consejo. se puede filtrar, qué susto sí. okay. ok, siguiente ¿Le han hecho bullying a alguien? Sí, sí, por favor, pero es un bullying bueno, sano. Bueno, es, un, un bullying, bullying de la sano. hermana. No, entonces yo también soy culpable sí. porque si le hice yo, yo a mi hermanita Yo molesto muchísimo también. a, mi, a mi familia, a mis hermanas, al punto de que creo que las he hecho llorar ¿Sí? Pero ellas me han hecho llorar a mí también, entonces, no, vale, estamos bien, estamos empatadas. Bueno, yo también a mi hermanita, a Cami, ella era el gato, yo era el perro y siempre molestábamos así. Oh. Yo le hago bullying a mi mamá a veces cuando habla sí, chistoso. Sí, es bullying. bullying. No bullying, sino bullying, burling. De burla. De burlita. Han editado fotos para verse mejor. Oh my god. Sí, claro. Pues claro. Culpable, culpable. Total, o sea, no hay nadie que, dice que no lo ha hecho. <risa> culpable. culpable, bueno. ¿Qué uso yo, me gusta mucho el VSCO. ¿Tú lo usas? Sí, me encanta darle como el granito a las fotos o me gusta mucho como los colores que sean mucho más vibrantes o si de pronto hay algo en las foto que no me gusta, no sé, alguien, en, alguien detrás de mí, ah, que o exactamente o me acuerdo que tenía, me acuerdo mucho que siempre lo hacía, tenía eh, tuve una, toda una quemadura en toda la pierna no, y me la porque era una quemadura muy fea y sabía que era algo momentáneo, entonces no es como un lunar que, se si me entiende que es algo mío, era una quemadura que se iba y trataba de tapar. Oh my God. Bueno, yo a veces cuando me tomo una selfie, ustedes saben que yo tengo un trauma terrible con mi nariz y a veces como que veo en las selfies que me queda un poquito ancha me ayudó o sea, con un poquito de... Como, como ponerlo un poquito más oscuro acá Para que se vea un poquito como si más... Como si tuvieras como súper el contorno Exacto Bueno, es que yo me Como en contorno, eso ayuda sí, muchísimo Yo me hago tanto make-up en la nariz Que como que al final en la foto ya se ve que así Pero si no tuviera el make-up, también me lo haría Ah, puesto oh. cachos? No, qué horrible Ay, no eso Cuando estaba chiquita, en el colegio ah, no, Como tío, con yo mi primer también, novio yo también, yo Es que, es que no sientes que culpable Culpable Súper culpa Perdona, estaba muy joven. Yo también, mucho. yo también era En verdad, no era nada en serio. Era muy yo es que no. estúpida. Sí, pero pena, de eso sí, hemos sí, aprendido. El karma sí, sí, sí. existe y viene siempre peor. Entonces, mi recomendación: nunca lo hagas porque no trae nada bueno. Bueno. ¿Has <risa> estropeado algún ex? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Súper culpable. O sea, sí. Has estuqueado. Sí, he estuqueado. Ah. Pero como que no en no morbo ni de, oh, sino como vamos en que a ver hablar, qué, qué hace. O sea, <risa> ¿Qué será de su vida? Queremos ver qué hace. Pero le deseo y, y siempre lo, lo, mismo lo mejor. De la lo mejor. <risa> Lavan <risa> los cucos en la ducha. <risa> <risa> oh no no sé por qué preguntan eso. Okay. Pero pues yo, perdón, ok. Obvio, sí. Ok, ¿no? S sí, lo no. hacía siempre. Pero Ajá. de un momento a otro ya no lo hago y simplemente <risa> todo en el lavador <risa> Yo sí, yo sí lo hago todavía yo como que ya no en verdad a veces se molesta la... un poco a Álvaro, Álvaro pero pues porque dejas así remojando, <ríe> secando pero el pues buco, es, la la mundo, es la más normal del mundo y así esa es lo... esa es la típica enseñanza de la mamá no total como acuérdate de lavar tus cupitos. antes de sabes ah. por qué no lo, no lo hago ya porque antes yo lo hacía porque mi mamá lavaba toda la ropa de todas la... de, de mis hermanos o de ella con mi papá y lo que sea juntos Ajá. ahorita como solo es mi ropa en una lavadora no importa eso sí me tienes en mi ah, ropa okay. con mi ropa Tejera como ropa interior con otra gente creo. Sí, ya, no importa <risa> Pero sí, okay. lo, lo yo tiempo. sí todavía lo hago. Bueno Ok, ok ¿Revisan los celulares de sus parejas? No Pero si en algún momento lo necesito Lo voy a revisar todas <risa> Ok, yo no, quiero darles no. un consejo O sea, no lo hago pero el día que ustedes vayan a revisarle el celular a su pareja Y su pareja se ponga incómodo, se ponga nervioso, se ponga como un loco Salgan corriendo porque significa que están escondiendo algo Ay, qué susto Sí Les voy a decir una cosa, yo <risas> nunca reviso el celular de mi esposo eh, Porque como que no tengo esa necesidad Uno confía ¿sabes? Uno confía Pero las veces que he cogido el celular o algo no, hace... ja, no he cogido nunca nada gracias pero, a él ¿Y él actúa uh -huh. normal? Sí, sí exactamente, normal. pero si usted es con su pareja y actúa súper raro, mm, oh, es, nunca es nada bueno. ¿Hacen chichi en la ducha? Todos hemos hecho pipí en la ducha, pero que si lo hago normalmente. No, ¿no? normalmente no, pero lo que lo antes de entrar, chiquita, sí, pero de repente que estamos mucho. así 10 minutos dejándonos así algo y de repente como que me da ganas de orinar, no me no voy a salir de la ducha para, para hacer chichi. Uno lo hace ahí más culpables es que la. ¡Qué horrible! <risa> pues es normal. O sea, yo me acuerdo yo chiquita, siempre lo hacía. Pero, sí, <risa> pero ahorita no tanto. No, o sea, yo qué bueno lo que hago, hago antes. Tú, qué bueno que habrás tú. Ay, no me importa, en verdad, la idea es. Pero me, o sea, lo normalmente es que hago en la taza de melino. <risa> Ay, por favor, sí, te te ya. Ya, ya, o sea, ya te pasaste tranquilo. Sí, o sea. Ok. <risa> te echas peos y le echas la culpa a alguien más? No, o sea, no. no. Esto ya está muy no, pesado. Y no sé. pero en la primera pregunta era como te echas peo Dios? no sé. Si uno se echa peos en la vida, claro que sí, claro que sí. pero que uno le eche la, la culpa, culpa a otro, otro no sería muy descarado. ¿No? ¿Saben qué me pasó viniendo en el avión? Ay, no me muevo. Estaba con bien. Álvaro y como que empezó a oler feísimo. Ay, guaca al lado nuestro. Y los dos nos miramos como, como la mirada tú, de fuiste como... tú. Ninguno habló, solo fue como... Y obviamente supimos de una que no fue ninguno de los dos y empezamos a mirar al lado. Y vimos la pareja, claro fuiste tú, no fuiste no, tú. Sí, sí, sí, sí. Ay, te Me muero, puedo morir. Pe te uh, uno debería admitirlo y decir, sí, uno se fui yo. Oh, Ríganse ya, ya uno sabe que sí se ríen. ¿Qué? Creo que las dos somos más culpables que inocentes, inocentes. pero chévere porque bueno, ya somos pudimos sinceras. ver la cosas. Somos sinceridad. sinceras, que es lo importante. Oigan, de verdad, vayan ya mismo al canal de Ari Gutiérrez. Estoy muy orgullosa de ella porque está tomando las riendas en este momento de todo lo que ha logrado y empezó su nuevo canal, su nueva plataforma para que puedan conocerla Siempre me más. Siempre lo había querido hacer, chicos. Entonces, bueno, acá Gracias. lo tienen. Ariadna Gutiérrez, vayan ya mismo a verla. Denle like a este video, chicos. No olviden también de suscribirse al canal de Laura si vienes de mi canal. O si son nuevos en este O si son nuevos en este, o, si son nuevos en este canal. Suscríbanse, suscríbanse denle like y dejen un comentario de cuál fue su pregunta favorita. Gracias, gracias, bebé. Nos salvó la campana, ya llegó Álvaro. Chao. Llegó, llego, llegó. llegó.